en Coco. Ahora este Coco es una cadena como de Milk Teas vean, es lo que venden y es de las más cotizadas, está súper valorada aquí en, en China creo que es de Taiwán o Japón, no acuerdo, ahí los checo pero normalmente su mercado es como que todo tipo de jóvenes universitarios y hay muchísimas eh, eh, branches, bueno hay muchísimas franquicias aquí de Coco, en Shanghai principalmente en grandes ciudades. Y bueno, aquí estamos en la, el mall de, de Chongshan Estamos en, el, en la parte baja. Hay dos pisos llenos de pura comida, como de food court. Y de hecho aproveché para más para arriba. Aproveché para ir aquí al Carrefour, porque aquí se sí encuentro de todo. En el Carrefour es muy también común aquí en China. ¿Qué es Carrefour, como que es más este común me parece que Walmart incluso como que se ve más bueno Pizza Hut Kentucky Fried Chicken uh, tiendas de bueno, los celulares Huawei Xiaomi Oppo Vivo a ver las tiendas ahí en esa que se llama Jolo ¿Qué tal eh? yo lo haría yo only live once Ah, ven ahí está el Carrefour al que acabamos de ir Allá abajo Y este mall, la verdad, está enorme Y no es de los más grandes de aquí De, de Shanghai Pero Pero sí está muy grande No sé cuántos pisos tenga Bueno, ahí, a ver si sí, a rato checo en, en el elevador Aunque ven que aquí en el elevador Se comen un piso porque no les gusta El número 4 Vean este es como una zona y lo dividen después en edificios. Pero bueno. Vamos de este lado. Ah, entonces no les gusta el número 4 porque ah, aquí tengo mi Versace. De hecho, esto tengo. A ver. Anyhow. 这个多少钱? 这个77。77? 对,100盒生的。Okay. 77是吧? Okay, sí, sí. Ah, es que esa apenas me compré de hecho en Duty Fruity. Duty Fruity. En el duty free. Eh, recién que llegué aquí de vacaciones. Dice que chi by chi. O sea, 770. 770 yuanes. Y está, está bastante bien. Ah, no, de hecho no me la compré en el duty free. La compré en México. Bueno, tampoco la compré. O sea, la compré con unas millas. Más bien la canje por unas millas que, que tenía por ahí. Entonces, pues todo bien. Aquí están 770 yuanes ese robot de ahí abajo. ¿Qué hacen? 770 yuanes son como 7x321, 2100 pesos, como 100 dólares más o menos, yo creo. Eh, sí. A ver, déjame ubico porque ya no sé de qué lado estoy. Tengo que ir a la salida donde eh, había otro food court, de hecho. Quiero enseñarles un lugar que me gusta y solía ir hace... Bueno, cuando vi aquí en el centro de Shanghai, se llama Lips. Es como tipo noodles, pero spicy noodles. Entonces, vamos allá abajo. Ah, vean, esta máquina por ahí a veces es también famosita. Es donde hacen los jugos de naranja. Entonces, vienes ahí. Le puchas, como dice, y obviamente esto todo se paga con WeChat. Y ven, ahí se ven las naranjas. Pides tu naranja y te la ponen ahí en tu vasito para llevar. Todo esto la módica cantidad de 15 yuanes, o sea, como que dos dólares más o menos, poquito más. 2 dólares por jugo, que no es ni de litro. Es como un vaso de, como de medio más o menos. Bueno, sigues caminando Ah, vean ahí, compre tu regalo directo Ok, Lucy Box eh, Creo que ya estamos llegando casi a, a Aquí a este lugar, se llama Lips Vean Ahí de repente hay muchas maquinillas que Hay como que poner atención Qué es lo que hacen Pero realmente esta pues Bueno, no estoy seguro que sea Ah, es algo que ver con la como médicos, yo creo que te regulan ah mira, han de ser algo así pones yo creo que aquí tus tus dedos y tal, tus signos y te va a dar como un diagnóstico, ¿no? como que se ve la enfermera ahí y aparte aquí el ok, los pasos mira, para darte una prueba express ¿dónde están estos? vamos a ver ahí está el otro Starbucks Ah, creo que el lips está ahí adentro. Ahora vamos a ese lado. Ah, de hecho, les cuento, todas estas golosinas les llevé hace el año pasado ahí a los amigos de, de México. Y vean, es como un tofu. Y les gustaron, ¿eh? O sea, de hecho me encargaron más patitas de pollo, hígados. Este... Obvio, obvio no les gustaron, pero... Eh... No sé, hay... de hecho estas se ven decentes, porque a veces hay otras que... Ah, miren, este es el durian. Muy famoso. Aquí en China tienen hasta pizza de durian y... El durian sí lo han visto, ¿no? Se parece a esta fruta. Es como súper grande, súper uh, distintiva de aquí del sureste asiático. Bueno, no de aquí, pero la encuentras en Tailandia, uh, Vietnam, Myanmar, todos lados. Pero, de hecho, en algunos lugares públicos... Ah, aquí, eso Acerca del durian en unos lugares públicos, hasta prohíben la entrada a durián porque huele muy feo. Entonces, he visto que en lados de algunos restaurantes, o en el metro, o en algunos moles le ponen así un durián tal cual, con la cruz. Y en hoteles también, con la cruz así. Traspasada, digamos, para que no, no entren con su durian, porque si sí huele muy fuerte y les gusta mucho acá. O sea, hay piezas de durian, este de todo. ¿Dónde estamos? A ver, ah, bueno, ver, hoy es un fin de semana, entonces por eso es que se sí ve sí mucha gente, pero bueno, eso les diría como para excusar todo el tipo de gente que hay acá. Pero no, de hecho, entre semana también está llenísimo. Tal vez, unos cuantos menos, pero siempre está muy lleno. Vean, pan, pan, pan. Ahí por donde vivo no, no encuentro baguettes. Entonces, si veo un baguette por aquí al rato, si sí lo compro porque aquí tienen de todo. Ahí está Subway. Ah, Red Lips, ok. Ese es el que voy a pedir, ese me gusta. Son como tipo... Bueno, no. Pero lo a comparar con algo que por ahí les comenté una vez, se llama Malatán. que Son como banderillas que las pides y te las mezclan todas. Bueno, aquí cerca del McDonald's. Del McDonald's. Y bueno, así se pide acá. Es tu, tu menú. Eh, y lo llenas con tu, con tu lápiz. Y ya se lo pasas al, a la persona de acá. Vean. A rato ya que pida lo que va a pedir mis nuros le voy a poner esa salsa y todo. Bueno, voy a llenar mi menú. Go, go. Ah, sí, sí. Bueno, ya me llegó mi pedido $7.90. Ah, sí, sí, sí. Este es el red lips que les contaba. Y vean, esto es lo que pedí hace rato. Que es hongos, mushrooms. Este no sé, es un poquito de como salchicha. Y después pedí papa y también lotus y fideos oh, lo buenísimo de este lugar que me gusta es que le ponen una salsa como tipo de nuez y la verdad sabe bastante bien y picosa ven este lotus este está buenísimo y también papa aquí y bueno pues nada vamos a mezclar la salsa y los nudos y aparte le pone un poco de queso, entonces es como combinado. Ah, cada que alguien pide se ponen ahí a darles la bienvenida. Pues ya saliendo del mall de Chongshan Park y bueno, pues como se podrán dar cuenta o por parte de los que aquí una vez que me, te empiezas a entrar a lo que es el centro de la ciudad hay muchísimas cosas que hacer y la verdad que hay mucha gente que le gusta como que digamos el nivel de vida citadina como que muy eh, acelerado y bueno hay gente que no, entonces digamos en el mismo Shanghai te puedes encontrar estos esos dos tipos de, de de vida o sea ahí en el centro de Shanghai que tienes todo y la verdad sí es muy conveniente pero ahí por ejemplo donde estoy en Shanghai al sur, en Fengxian en la, en la playa, pues no, no encuentras nada de eso así, a veces de repente encuentras como jamón y eh, salchichas pero esas salchichas como dulces ya saben, así como salchichas chinas bueno, ac acabo de comprar un café de ahí abajo de... saliendo del, de la estación del metro de Family Mart y bueno, pues así la vida por aquí eh, hace no mucho inauguraron ahí el metro cerca donde estamos viviendo ahí en Feng Shian. entonces como que nos acercaron más a la civilización Shanghai pero bueno, de todas maneras, por ejemplo, ahorita acabo de salir y aquí hay un shuttle que te lleva de aquí a la escuela en directo y solamente es para los estudiantes de la Shanghai Normal University ven que por ahí en algunos videos a veces les he contado o el campus de la universidad tiene sus... Eh, bueno son como miles de estudiantes y tal entonces ellos tienen sus dormitorios ahí también y todo y todos estos autobuses de hecho aquí están afuera, ven de una de las entradas aquí en el South Shanghai Station en la estación del sur de Shanghai eh, porque, pues sí, la comunidad estudiantil también está muy grande. Y ahí en el sur de Francia hay como más de cuatro o cinco universidades, creo. Eh, o sea, son puros campuses ahí. Entonces, todos estos shorts van para allá ahorita. Y, por ejemplo, ahorita como le hice, yo reservé aquí el boleto a través de, de WeChat. Eh, ahí en la aplicación de estos shorts Y bueno, ya, reservas ahí el boleto y ahorita a la entrada me lo eh, corroboran, pero el boleto es electrónico y... ah, de hecho ya se va a ver, déjame ver si me puedo subir les voy a preguntar Lo que pasa es que, a ver Lo que pasa es que ahorita son como las 6.50 pero a veces si llegas temprano te pueden, eh, buena, buena. te pueden aceptar. A ver, vamos a ver. Mira, este es mi boleto. sí, sí, ah, sí, sí. <risa> <risa> Bueno, pues si sí, hubo cupo, entonces eh, no hay que ser necesariamente hasta las 7 y media. Ah, sí, sí. Hola amigos, pues ya llegando a Fengxian, después del día, vean mi gorrito, se cae, vean la diferencia de calles, aquí no hay nada, y yo en el frente, entonces, bueno, por eso que manejo así porque, pues realmente no hay coches, pero bueno, entonces les cuento, eh, ya tomé el shuttle, que desde ahí de la estación del sur hasta aquí en la universidad se tarda 45 minutos, como 50 minutos. Y ahí dejé estacionada la motito eléctrica, la que le cambié la cabina de atrás para hacerla más contemporánea. Y con los colores mexicanos, ¿no? Verde y rojo. ¿no? Pero bueno... Eh, pues ya la modita está la dejé estacionada ahí donde tomé el soro El soro viene de regreso 50 minutos y ya está Manejo 2-3 kilómetros y ya llegué a la casa Aquí a la playa Bueno amigos pues nada Vean Así se ve en estas calles de Feng Shian a las casi 7 y media, 8 de la noche No hay nadie por aquí Y más porque es este fin de semana Aparte muchas personas el fin de semana se van de aquí al... Al centro y se esperan allá y así, entonces por estar super quiet. Pues nada, amigos, saludos. Nos vemos a la próxima y saludos desde Fengxiang, desde el frío. Fengxiang, chao chao.